Bueno, otra de las preguntas que siempre nos hacen, Catherine, es: ¿Cómo hago yo para conectar, por ejemplo, mis audífonos o algún dispositivo Bluetooth al televisor? Bueno, esta parte las voy a mostrar con los freeton que son okay. los audífonos. Hermosos, hermosos. Además, veo son que son. lindos, además. Key. Sí, como, muy súper práctico girly. <risas> Súper girly, pero vienen otros colores También para los que no son tan girly eh, Y Con una cosita para que lo puedas colgar Yo los colgo en el carnet de la OFI Para no andar como con tanta cosa Pero bueno, entonces Nada, acá están los, los audífonos Son bluetooth, estos son súper chéveres Porque tienen v Y entonces cuando tú los guardas Con el v limpian las bacterias Eso es súper importante Importante ¿no? en esta época en esta época, sí. Y estos son compatibles con Meridian Sound, también es súper chévere porque son un formato de sonido premium, entonces cada vez tenemos cositas más, más chéveres. Entonces, bueno, acá están los eh, Free Tone. entonces los vas como en todos para, para configurarlos, abres el case, entonces tienes dos opciones, tú puedes oír al menú, de todos los ajustes, este año si ustedes ven cambió totalmente la interfaz es mucho más limpia, transparente también vas a audio y en audio bueno, tú vas a encontrar varias cosas primero, si tú quieres activar o desactivar el eh, sonido con inteligencia artificial, esto es súper importante, o si tú ya quieres seleccionar algo, yo siempre todos los dejo con inteligencia artificial para que haga el trabajo por mí, yo debo dedicarme a disfrutar, entonces calidad de audio Salida de audio, dispositivo, entonces acá ves distintas opciones para salidas de audio. Eh, puedes usar el del TV, puedes usar una con cable con HDMI. Yo acá tengo una eh, barra, si quieres la conectamos para ver el tema de HDMI. Eh, y si no, entonces bajas. Hay otra cosa súper importante. Los OLED los puedes conectar a distintos parlantes al tiempo. Entonces, fuera de tener tu barra o fuera de que lo quieras tener como con audio directo, puedes conectar dos parlantes de manera inalámbrica y pueden jugar como el derecho y el izquierdo para generar el. ¡Wow! Eh, eso en es nuevo. Que eh, eso no lo tenía mi otro televisor. Sí, no, eso no lo tenía. Entonces, ahí es que entre más entramos, más vemos cosas que me gustaría compartir. Es súper. Es, es un mundo infinito de cosas lo que, lo que tenemos. Entonces, aquí voy a ver. Dispositivo Bluetooth. Entonces, mira, acá eso tienes las, que de, bocinas de las bocinas dobles. Ok. Sí. Y, y bocinas con Bluetooth también es compatible con otras marcas. Entonces, si tienes unos parlantes que tú ames mucho de una eh, marca Eso iba a decir, mucho, lo, los usuarios de sonos seguramente deben estar saltando en un pie. <risa> lo mejor para lo mejor. Entonces, ah. eh, Vamos a darle acá, entonces aquí me sale el dhbsfn 4 son estos que tengo acá, voy a seleccionar. Bueno, acá un aviso parroquial, para los que tienen otro tipo de audífonos un poco más viejos, lo importante es ponerlos en, en, en modo conexión o emparentarse para que empiecen a buscar y ahí va a aparecer precisamente en el panel. Exactamente, entonces ya están conectados ok ahí ya pueden ver televisión sin despertar a su esposa a su hijo no no estás exagerando esto se lo enseñó una amiga que compró hace unos cuatro años compró los audífonos de nosotros de él que son la diadema acá y que tienen la extensión y y me estaba contando eso, como no, es que me encanta maratonear, pero me gusta en la habitación y entonces él se te acuesta temprano. Y yo, pero ¿por qué no le ponen los libros en Bluetooth? ¿Cómo así? Y yo, sí obvio, pues, tienen Bluetooth. No, como así? Y yo, pues, obvio, o sea, sí tienen pues, como los conectas al celular, los conectas al celular No, no me digas eso. Y yo, ¿es en serio? O sea, pues, es, es lógico. Lo que pasa es que uno a veces no cae en cuenta de... Es un este caso de, de uso de muy particular te lo juro, es muy particular, y, y ella lo empezó a usar y fue como, te amo, gracias por el consejo, <risa> y eso esposo te bueno. amo también, entonces es, no, de verdad, súper práctico, entonces, eh, es, sí, no, o sea, realmente no, no es un chiste, es realmente pasa, y nada, ya ahí los conectas, y, y escuchas desde tus audífonos, o en caso de Bluetooth y quieras conectar un dispositivo por Bluetooth que, eh, digamos que para los dispositivos que quieres con audio súper fiel y demás, eh, yo le apostaría a otro tipo de conexiones, pero de todas maneras Bluetooth si quieres tenerlo en otro lado, moverlo y demás, si no quieres depender de, de cables otros cosas Bueno, y acá viene la pregunta del millón de dólares, porque me ha pasado uh -huh. que a veces conecto los audífonos y me voy, y al día siguiente eh, mi esposa me pregunta: ¿Y cómo los desconecto? Nada, cuando te los llevas se desconectan automáticamente. Ok, pero si sí se quedaron ahí, porque me ha pasado que, que tengo ah, unos no, audífonos super que duran muchísimo. Vas al menú. Lo más fácil es que. Vas, déjame salir de acá que está en configuración. Uh -huh. Vamos a los, los pajaritos para datos. Y aquí en dispositivo Bluetooth simplemente en audio, sí, vas y seleccionas la salida de audio que tú quieras. Ok. En y esta le digo, parte de usar bocinas es donde está el Bluetooth. Simplemente le dices usar la bocina del TV. Y ya suena como normalmente. Y ya. Exacto. Listo. Perfecto. Ya escucho los pajaritos desde las bocinas del TV. Exacto. Bueno. Fantástico.